Buenas tardes, estamos en la Laboral. laboral, representada del trabajo sobre la ley de Okun y soy simplemente del campo de Sogovia de la Universidad de Valladolid. Eh, el título de, de este trabajo es la ley de Okun tras el muro, ya que vamos a analizar la ley de Okun como ha afectado tras la caída del muro de Berlín en 1989. Vamos a hacer una diferencia entre los países de la, de la Europa Occidental comparando con los de la eh, Europa Oriental, los que pertenecían al bloque comunista los el bloque que se consideraba capitalista de países, países de cada bloque, y vamos a hacer un estudio del periodo de 1994 a 2012, ya que ha sido muy difícil encontrar los datos anteriores, ya que en 1993 todavía estaban eh, separando países como el caso de Checoslovaquia, o había dificultades de contabilidad y los datos no estaban muy claros. Eh, voy a explicar la ley de Ocum, que es una ley eh, hecha por el economista norteamericano, artigo eh, de 1962, que refleja esa fórmula en el que el usú T eh, representa la tasa de paro en el periodo T, la variación del uso T menos 1, es la variación de paro en ese periodo, el G T representa la tasa de crecimiento interanual del PIB, el G I es el parámetro que indica el crecimiento necesario del PIB para que el desempleo se mantenga constante y el parámetro beta es el parámetro que indica la sensibilidad de los cambios en la variación de la tasa de paro, ante cambios en la tasa de variación del PIB. Desarrollo de la metodología. He sacado los datos del Banco Mundial y he, he hecho unas gráficas de dispersión a través del Esther y además he utilizado el programa eh, xy charl ya que no solo quería comparar el alineo con los distintos bloques, sino que además quería eh, poner los años en cada punto de gráfico de dispersión para poder eh, analizar los acontecimientos. Y en rojo, los países de Europa Oriental. Eh, en algunos destacaré destacar cosas, y en otros, si no digo nada, es porque no da el cuadrado muy alto, por tanto, no es, no es muy fiable o no había nada en concreto que destacar. Sobre, sobre Austria, es decir que entró en la Unión Europea en 1995 y, como podemos observar, en 1994 es la tasa de desempleo más baja que tiene. A partir de ese año, vemos que más o menos va variando. El PIB y la tasa de desempleo, por lo que no sabemos si le benefició mucho o no la entrada a la Unión Europea, ya que eh, desde su entrada no ha vuelto a, a los niveles de desempleo que tenía antes, de tasa de desempleo que tenía antes. En el caso de Bulgaria, su entrada a la Unión Europea fue en el año 2007. Como podemos ver, están bastante concentrados eh, el PIB y la tasa de desempleo en ese, tanto en los años posteriores como anteriores a, a esa fecha, ya que se le exigía un, un esfuerzo económico a estos países para entrar a la Unión Europea y como pueden ver en el resto de periodos, se puede destacar en el 2009 en ambos países, ya que es el, el año que más les afecta a la crisis a todos los países que han casi todos. De Bélgica, lo mismo de antes, el 2009 eh, como país donde más se sufre la crisis, digo, hay años más de la crisis, de Eslovaquia destaca que consultada su en la Unión Europea en el año 2004 podemos ver cómo ha ido decreciendo. Su, número de, su tasa de desempleo y cómo ha ido aumentando la variación del PIB. De Dinamarca y Eslovenia, de, de nuevo, como decía antes, 2009, el año más con peores datos, ya que tiene eh, un PIB que va decreciendo cada vez más y su tasa de desempleo va aumentando. Respecto al resto de datos, no tiene ninguna característica destacable. De España, podemos ver que por lo está más estábamos menos concentrados, pero fue llegar a la crisis a partir de 2008 y empieza a aumentar mucho su tasa de desempleo y también empieza a crecer mucho su PIB. De Hungría a destacar que en el año 2004, cuando entraba a la Unión Europea, eh, su tasa de desempleo empieza a subir, como podemos ver en esos puntos de arriba, y el PIB se mantiene más o menos constante. Por lo tanto, yo creo que no salió muy beneficiada de entrar a la Unión Europea, porque sus políticas después de entrar no fueron muy buenas. De Francia y Lituania, de nuevo, dato de 2009, decir? bastante concentrado hasta la llegada de, de la crisis, aunque en 2008 más o bueno se mantiene, pero a partir de 2009 se dispara de nuevo la tasa de desempleo y la, la, el crecimiento del PIB. De Polonia, una característica bastante curiosa es que su crecimiento del PIB es, es, durante los años que he analizado, completamente positivo todos los años y consultar a la Unión Europea. A partir del 2004 podemos ver cómo ha empezado también incluso a decrecer su, su tasa de, de PIB. De la República Checa, de nuevo lo mismo. 2009, año bastante malo para su economía. De Portugal, la crisis, se ve claramente los efectos. De nuevo, desciende mucho el PIB, aumenta la tasa de desempleo. Y además podemos ver cómo lleva sin, aument sin reducirse el desempleo desde casi el año 2000. De Rumanía, estadísticas poco, eh, poco fiables y datos bastante dispersos. De Reino Unido, de nuevo, 2009. Y de Rusia, es decir que, como últimamente, vamos, los últimos años está muriendo una gran potencia, eh, desde el año 2000 aproximadamente no ha dejado de aumentar su PIB y su tasa de desempleo no ha dejado de disminuir en los últimos años. Eh, incluso en, eh, en los años de crisis también está manteniendo este nivel. Ahora, para destacar los resultados sobre la Ley, la ley de Oconecí, vamos a analizar el Aero Cuadrado, que salvo en los países de Bulgaria y Rumanía, donde es bastante poco fiable, no sabemos si es porque su incorporación a la Unión Europea fue bastante tardía, ya que se incorporaron en el 2007, y a lo mejor tienen datos menos fiables o no lo sé, lo desconozco, el resto de países tienen unos índices de cuadrado más o menos aceptables. Quitando Bélgica, que es un poco dudoso, de los países de Europa occidental, el resto de países no puede servir el estudio. Respecto a la beta, para comparar entre el bloque occidental y el bloque oriental podemos decir que no hay mucha diferencia, en que hay bastante variabilidad en los dos bloques. en El bloque occidental va desde el 0,15 de Austria al 0,97 de España. No se puede decir que, que sigamos siga con una, una norma. En el caso de los países orientales va desde de, de Rumanía, aunque no era fiable, de 0,02 al de Polonia, que es 0,67. También hay bastante variabilidad, por lo que no podemos decir que por ser de un bloque u otro su beta sea mejor o peor. En el, caso, en el caso de la jesuí que era lo que necesita aumentar el PIB para que su tasa de, para que su tasa de desempleo se mantenga constante, sí que podemos ver eh, varias diferencias, ya que la media de la Europa Occidental se encuentra entre 1,5 y 2, y exceptuando los países de España, Grecia y Holanda, que son los que se encuentran en una profunda crisis y su jesuí eh, es mayor, por tanto necesitan un, un aumento mayor del PIB para reducir el desempleo y mientras que en los países de la Europa Oriental vemos como, salvo Hungría, que se encuentra más o menos en la media de Europa Occidental, todos los países necesitan aumentar muchísimo más su PIB para reducir el, el desempleo. Como conclusiones, eh, la meta, como he dicho anteriormente, no es significativa, no se puede de que afecte más a un bloque o a otro. En la y sí que podemos ver cómo ha influido más en las economías de un país o de otro, ya que en los países de la Europa Oriental, es decir, pertenecientes al bloque de medio comunista, necesitan un aumento más de su economía para crear eh, puestos de trabajo, por así decirlo. Y otro punto a destacar es: como hemos visto en todos los países, salvo en uno, el 2009 ha sido su año económico.